Y otro detalle más a mi favor de que me gustaron más los autobuses esta vez. Tienen cargador USB. ¡Qué obvo! un video para es la primera vez que vamos a usar el autobús en nueva york usando nuestra tarjetita vale su tarjetita señoras esta tarjetita esta que compramos para metro y por siete días y también nos funciona para autobús no la hemos usado la verdad es que nos hemos estado moviendo en metro metro metro pero ahorita lo más práctico es el autobús este lo más fácil es usar Google para ver bien el, el mapa de las estaciones, pero ahí se ve un kiosquito, siempre están estos kioscos y en esos kioscos están las estaciones, están todas las líneas que pasan, la M1, M2, M3, M4 y, este, y abajo están a todas las estaciones a las que llega con los horarios, eh, nuestro autobús tarda como 5 minutos en llegar pero vamos a usarlo para ir al siguiente destino. Vamos a ver qué tal nos va usando la tarjetita. Uh -huh. Esto es lo que estamos usando nosotros para ver las rutas. Estamos aquí y vamos hasta este punto. Entonces aquí llegamos nosotros a la estación del autobús. Y aquí les dice los autobuses que tengo que tomar. Las paradas y donde me tengo que bajar. Y algo que está padre es que en tiempo real podemos ver nuestro autobús aquí está y aquí viene en tiempo real les voy diciendo dónde va el autobús taca taca taca taca va a llegar a esta nos subimos taca taca taca taca taca taca taca y nos bajamos entonces eso está padre eso nos gustó este sí es viene nuestro autobús llegó un poco más tarde ¿eh? llegó un poquito más tarde is a felony. Hay otra forma de subir tal voz. Una es como la que vimos anteriormente, y otra en algunas estaciones están estas maquinitas. Y aquí hay que picarle los botones. Entonces, vamos a ver. Okay. Por favor, inserte. Ahí está en español. Dice: Por favor, inserte la tarjeta Metrocal. Ok. Uh, ¿Está ahí? No, vamos a este lado. Entonces Nos estábamos subiendo al que no era. Por eso me pregunté, es que justo estábamos terminando de agarrar el boletito. Y es que dice M34A. Nosotros vamos al... SBC. M34SBC. Entonces ya nos estábamos subiendo en el, en el equivocado. En el que no era. Siempre hay que rectificar. que andábamos cajeteando. Y aquí está el mapa, miren. O sea, siempre van a encontrar un mapita. Unos mapas son más sencillos que otros. Pero este es el que estaba... Por subirme. Yo necesito irme en este. Porque necesitamos bajarnos acá adelante. Ok. Vamos, pues. Ok, ahora sí, ahí llegó. En esta sí nos vamos a subir. Oigan, pues creo que ya me gustó más el autobús. Está realmente en la estación. Voy a bajarlo una vez. Pues me gustó más ya el autobús, ¿eh? Siempre cuando no haya tráfico, me gustó más que el, el metro. Porque... En el metro te bajas las escaleras, buscas tu estación Al menos aquí en, en Nueva York que es donde es el metro Entonces el autobús es súper práctico Te subes, te bajas y vámonos ¡Pum! Ya llegaste Yo voy aquí a la esquina y ya llegué ¡Pum! Y en el metro es más, es más show Así es que si vienen a Nueva York No duden en usar los autobuses Segundo día que usamos el autobús Y la verdad es que está bien práctico y vas viendo todo alrededor, se lo agarras hasta de City tour Muy recomendable. Así es que pueden usarlo con su misma tarjetita del metro. Y es muy, muy, muy recomendable. Y ese fue, ahora sí, nuestro video de usando el transporte público en... El autobús En Nueva York Usando el autobús en Nueva York Nuestro video, ese fue Y otro detalle más a mi favor De que me gustaron más los autobuses esta vez Tienen cargador USB Que hubo, que obo que obvo.